66, el superhéroe defensor de la justicia. El peor enemigo, el malvado comandante voz Abuelo. ¡Trégate! He estado con Acabaré con vosotros, gusanos. Y lo sueñes, villano. ¡Ay! ¡Me han descuanto rayo! ¡Sentíos! ¡Que la tierra es mía! Ayuda a Nester a recuperar ah. su superpoderes! Destruye al infanto rayo. Acaba con el malvado Boss. ¡Emborta! <risa> Venga Kimberly, ¡vamos! <risa> Vaya, me han dado Aguanta, guerrero del espacio La libertad del planeta tierra está en tus manos Y después de esta intro molona, que no la repetiremos Vamos a jugar Pero, ¿ha dicho? ¿Ha vuelto? O sea El malvado Mord... El malvado Mord... ¿Ha vuelto? ¿Cómo puede ser que haya vuelto sin...? ¿Este es el 2 o qué? Esto es lo que nos pidió. Bueno, vamos a jugar. Es la nave de Borg. ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! Tiro. Oh. había agua, ¿cómo me con agua? Vas a perder. Vas a perder, eso es bueno. Piña, piña, piña, piñao. Yo, oh, la, la, la, eh, hey, he hurtado. Es la nave de voz. Oh, Jimmy. Se de mí cuando me muero, qué guay. Ay, arriba. Perderás oh, Venga, así es Otra vez Uy, me queda buena vida ¿Es No, no perderé ¡Ay! Venga Venga, que yo puedo Podemos Venga, adelante Bien, bien. ¡Bien! Ahora sí que creo que me ha pasado. Kimberly, voy para allá. ¿Estás bien? Estupendamente. Solo he sido secuestrada por alienígenas. ¡Yo te salvaré, Kimmy! ¡Sácame de aquí! Venga, venga, arriba. Uy, ah, marcha. Ah. uy, ¡Marcha! ¡Venga! uy, abajo, ah. fuerte. Agente especial solicito permiso para aterrizar. Ah, está aquí. alerta, alerta, alerta, El ¡Tío! ¡Tío! al intruso cierra el pico arriba cuando lo cojo con pues, tranquilo ya se lo paso casi todo o no bueno. uy torpe. Mm. Jugaremos otra vez? ¿Dónde me he quedado? aquí Pongo. pues vale uy Uy. uy uy No tengo que cantar mientras juego porque me distraigo. No me saldré con la mía, ¿cómo que no? Quizás ahora no, pero otro día, sí ¿Vale? Otra vez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 el mismo fallo, media vuelta inútil. Alegra, el Venga, yo puedo, pero ahora empiezo a pulsar perderás. Volveré. ¡Venga, venga! ¿Mismo fallo siempre? Pues... Eso ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado. ¡Adiós! Bye, bye.